Entonces, pues iba seleccionando quienes en cierto tiempo cubrieron una mayor distancia. Y entonces empezaron a aparecer patrones de locomoción, pues no sé, más o menos como serpiente pertanto de cosas así, pero una versión, eh... no sé pues, si no le programó bien la inercia o la presión o algo así, chistes es que evolucionaron unas criaturas que se impulsaban pegándose a sí mismas porque se pegaban y no empujaban. <risa> Entonces, pues solo pues, también puede explorar eh, qué eh, que es lo que pasa en muchas alternativas. ¿no? Uno se, se pone a con las de la física de Pero bueno, en su momento eran videos bastante interesantes porque se evolucionaba también que las que daban y que pues parecían, unos sí parecían como peces o como serpientes y otros sí. no se parecían a nada que hubiéramos visto que pues, no sé, se movían ¿no? ya se abrían ¿no? o arrastrándose eh, otro. al final me, me, me viene una frase de Samuel Beckett eh, en un autor irlandés que, que dice eh, pruebo y falla pruebo otra vez y falla otra vez por lo que falla mejor entonces el, el, el problema no es equivocarse sino no aprender de los otros <risa> pues sí, y, y, y, este, Hartford tiene razón, en la escuela nos enseñan que equivocarse está mal y sin embargo pues es la fuente de, de aprendizaje. ¿no? Si, si uno no se equivoca, pues no, no tienes que aprender. ¿no? Podrías constatar una presuposición que sigue funcionando, pero como vemos. ya hay muy pocas cosas en las que uno puede estar seguro que siempre van a seguir funcionando. Por ejemplo, pues en economía, los modelitos funcionaron por mucho tiempo, pues en 2008 se les cayó. ¿Por qué? Porque empezaron a haber cambios que no había considerado. Entonces, eh, ahora sí que el, el estar seguro y ciego a, a las soluciones pues lleva, lleva problemas. En cambio, un poco de humildad por lo menos nos permite ver las cosas que se avecinan. Sí, si uno está seguro de que, de que todo va a salir bien, pues ya se <tose> bueno, no a lo que puede fallar. Bueno, entonces ahorita vamos a ver un poco de la historia de la ciudad, eh, de, de dónde viene, de, de los personajes más característicos y sus aportes. Eh, y también por conceptos muy importantes que, pues que son útiles para, para el curso y para, para construir sistemas adaptativos. Entonces, eh, bueno, para, para hacer un repaso, que, que, que recuerdan de casos determinista que es lo que lo caracteriza y qué límites eh, nos llevan a la previsibilidad. La sensibilidad de los que se ¿Por qué el caos eh, nos limita la previsibilidad? Porque tenemos que, que dar todos los pasos para llegar a un momento, si no podemos saltarnos, pues una etapa de. Es más bien para la complejidad, ¿no? O sea, porque si recuerdan en el mapeo logístico, pues. Mm. Xn, pues es Fn de X0. Entonces, bueno, es cierto que no te puedes saltar ningún paso en, en teoría, pero en la práctica, pues sí puedes hacer una expansión matemática y poner una fórmula que sea, no sé, f 100 de, de, de X0. Entonces un jalón ahí sí te puedes dedicar muchos pasos. Digo, Вот это меня me puedo brincar eh, eh, x1 ¿no? No, no necesito calcular x1 para calcular x2 obviamente esta ecuación está demasiado ¿no? eh, y si yo quiero calcular x3 pues sustituyo este aquí aquí aquí y aquí y lo mismo para x 7 me queda un polinomio espantoso pero no necesito pasar por todos los pasos y si yo quiero calcular x0, pues de ninguna manera, ya que tengo esta acá, de x0. Digamos. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay entre el y en el ¿no? que ¿O, es, ¿O qué similitudes? El la diferencia es lo que puede bueno, decir el mundo, que es tan difícil de complejidad, por lo cual no podemos reglamentar nuestros resultados. Como producir, si producir, y caos, si puedo producir, aunque si se producir, no es la Porque si ¿sí? producir de manera, hay una posibilidad de la un una posibilidad para las Digamos es eso, ¿no? la similitud es que ambos son límites de la, de la predicción solo que el, el caos es por sensibilidad las condiciones iniciales y la complejidad por, eh, por las interacciones que me están generando información que no están las condiciones iniciales entonces es lo que no me permite ahorrarme los pasos la, la información de las interacciones o las interacciones relevadas pero ahí caos no suena más como que no hay Forma de predecir, pues es caos. La entropía es la eh, O sea, por eso, el, el, el caos nos limita la predicción, pero nos la limita por la sensitividad a condiciones iniciales. Y la complejidad nos limita la predicción, pero por las interacciones. Entonces vimos ejemplos, por ejemplo, el mapeo logístico que es caótico pero sin interacciones. Entonces no es un bueno, Uno podría describirla que pues, esté interactuando consigo mismo, y está la interacción y es donde se genera la información, pero digamos que es una sola variable. Y por otro lado, vimos automatas celulares que eh, son complejos porque hay interacciones, pero estrictamente no tienen un comportamiento caótico. Como el de la vida, el, el, la regla 110, eh, es una chica de sus exponentes de la forma. ¿no? Entonces, si tuviera condiciones iniciales, sí son más sensitivos que los sistemas estáticos, pero no, no se consideran caóticos, se consideran un régimen intermedio. Que, bueno, de esos de régimen dinámico se ve más, más adelante. Eh, pero Que también limita la, la previsibilidad, pero en estos sistemas dinámicos con, una, con un régimen crítico. Eh, pues no se considera caótico y es precisamente en este régimen crítico donde uno puede realizar computaciones y donde uno puede encontrar eh, sistemas vivos porque si tienes puro caos, pues pierdes toda la información que eh, puedes ir acumulando por, por evolución y si tienes eh, un régimen ordenado, pues no puedes explorar nuevas soluciones tienes una, eh, una robustez muy elevada eh, resistes perturbaciones pero no puedes encontrar nuevas soluciones no te puedes adaptar en el régimen crítico tienes un balance de los dos donde puedes adaptar pero también puedes mantener las soluciones que hay encontraste. bueno eh, no sé, alguna, alguna duda sobre, sobre esos conceptos Entonces los, los orígenes del concepto de cibernética pues etimológicamente viene del griego kibernetes, que quiere decir timonero. Eh, entonces, bueno, este Wiener este utilizó este, esta palabra griega eh, para escribir control eh, tanto en máquinas como en animales, en el sentido de que... Cuando uno va a navegar en un barco, bueno, un timonero no tiene un control absoluto del barco, porque digamos, la, la, la corriente, la, la marea, las olas van empujando el barco. Entonces el timonero nada más va guiando el barco de cierta manera, pero los elementos, entonces, el medio ambiente del barco también va guiando el, el, la nave. Entonces el timonero no tiene un control absoluto del barco. Del, sobre la trayectoria, pero puede ir eliminando, eh, ahora sí que explotando las trayectorias de, de medio ambiente, no, ya sea pero, pero también en un velero, pues digamos, puede, puede, puede ir un velero en contra del viento, pero pues no es, eh, no es así. En eh, después, en eh, francés, el concepto es psiloque ya lo manejaba estampé eh, como el, el, el arte de gobernar y pues era más bien aplicado a, a burocracias por ahí del siglo XIX. Eh, Platón, en la República, pues hablaba mucho del autogobierno digamos, de las ciudades Estado que se dirigieran a sí mismas. Entonces, digamos, obviamente no, no, no es el asunto de la autororganización, pero es más o menos también me de, de que un sistema por sí mismo puede tomar sus propias decisiones. Eh, en la cantidad de, de Sibius eh, es un reloj de agua que digamos, ya manejaba ciertos conceptos que de, de, de, de explotaron en cibernética, eh, también eh, era un propio alumno en China son eh, creo que construyó unos sistemas de riego que pues, también uno podría verlos como que tenían sensores y actuadores en el sentido de que pues, tienen niveles de, de agua cuando llegan a ciertos niveles, entonces hay cierto eh, cambio en el, el comportamiento de, para, para regular el, el río y, y bueno, cuando llegó la revolución industrial pues eh, se desarrollaron muchos conceptos de, de retroalimentación eh, eh, digamos, con este James Watts, para la máquina de vapor pues uno tiene que manejar la retroalimentación ¿no? porque pues uno le echa calor, pero pues después el calor mayor es el pistón y después hay que bajar el pistón y entonces eh, el, el tengo que bajar el movimiento. Eh, este Wallace que fue, fue no, o, o, Wallace que fue contemporáneo de Darwin. Eh, de hecho este Darwin escribió a la carrera El origen de las especies cuando Wallace envió una carta a ah, Darwin. Bueno. Ah señor Darwin, tengo esta teoría de la evolución, ¿qué le parece? Llámela <risa> aquí en mi canal. Entonces ya la publicó. Eh, y, y bueno, ya en, en biología, digamos, ya hace uno lee con lupa a Wallace y la pues muchas vías complementarias. también en la de retroalimentación en electricidad y en ecología este ya con un que bueno ahorita está en él vivió en lo que ahora es Estonia pero en estos tiempos que era no si era Rusia o llegó no sé estaba cerca de la frontera entre Rusia y, y el imperio ruso eh, el chiste es que eh, bueno Welsh, que era un entólogo con la, la que es sobre el estudio del comportamiento animal, eh, desarrolló el, el concepto de Umbelt. Por eh, eso es en alemán. Antes era Prusia, ¿no? <ríe> Se está hablando alemán, no lo escuchan, que dice es. es más o menos la mano este mundo, ¿no? Sí. Sí. ¿Y bueno? ah, okay. Entonces es como en el entorno no, sí. <risa> Bueno, el, el concepto explicado porque vamos a lo lo abría en una palabra, pero es básicamente lo que perciben distintos animales. Entonces él dice, bueno, pues nosotros tenemos nuestros colores con nuestros colorcitos y demás, pero otros animales tienen colores distintos dependiendo de lo que perciben. Entonces, por ejemplo, pues una abeja no no percibe lo mismo que nosotros, una rana no percibe lo mismo que nosotros, eh, no sé, un, una almeja, eh, un, un colibrí, cada animal pues tiene un humo distinto. Y entonces se trataba de imaginar, dependiendo de, de, de qué sensores tenían, eh, cómo, cómo podían ser estos humo. Digamos ya más adelante, pues este concepto a. Se ha usado también en robótica, ¿no? eh, en robótica reactiva. Entonces, no sé, por, por ejemplo, en los 40 hay, hay un artículo que, que, que se llama, que, que creo que el, el ojo de la rana le dice al cerebro de la rana. Y, y eso fue de, de Maculo, Piz, Maturana y, y alguien más. Básicamente pues, hicieron unos experimentos con, con ranitas, que las ponían en una pecera con moscas, pero pues las moscas estaban muertas y las ranas se morían de hambre. ¿Qué, qué no ves? Esta es la mosca. ¿Por qué no las dueles? No, eh, no las perciben y, y se mueren. Eh, por otro lado, agarraban unos balines, los amarraban con una cuerda y los pusieron a, a la y ¿Por qué no le das cuenta que no es una mosca? Y yo al cerebro le daban para su entorno, para su hombre, eh, un mecanismo que era lo suficientemente exitoso pues era simplemente reaccionar a manchitas negras en tu campo visual que tengan cierto movimiento ¿por qué? porque en los tanques pues, este, eh, esa categorización siempre concuerda con moscas que están, que están volando no les sirve de mucho aprender a reconocer moscas muertas porque no duran mucho ¿no? Eh, y además supongo pues, que ya no se hablan tan ricas y, y como no hay eh, la mayoría de los estanques eh, científicos con balines atentando eh, a la rana, pues no necesitaron evolucionar en un mecanismo para hacer esa distinción. Entonces no es que la, el cerebro de la rana se equivoque. Si sí se está equivocando, porque por un lado se muere de hambre y por otro lado se está comiendo metal. Pero es que le está sacando de su le está sacando de su contexto. Entonces pues obviamente no, no va a poder tomar las mismas, eh, bueno, la, la, la decisión adecuada porque está sacando de, de, de, de, de su entorno donde, donde evolucionó eh, su, su mecanismo general y, y digamos, también si somos humildes después de la, de la práctica que, que acabamos de ver de, de Dean Harford eh, pues podemos asumir que lo mismo sucede con nosotros ¿no? muchas veces evolucionamos en ciertos contextos y desarrollamos circuitos cerebrales y creemos: ah, pues es que eso es una mosca, y <risa> no es una mosca. Eh, bueno, ya en el siglo XX, eh, pues digamos con el desarrollo de la electricidad y la electrónica, pues desarrollamos mucha teoría de control, eh, también de mecánica, hubo muchos desarrollos en de lógica, neurociencia, en teoría de evolución que todos estos eh, fueron aportando conceptos al desarrollo de la cibernética que se empezó a dar eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Que bueno, durante la, la guerra hubo muchos desarrollos tecnológicos eh, digamos, por, por las necesidades de, de las naciones, ¿no? Entonces, eh, pues eh, los alemanes también desarrollaron computadoras con este Conrad SUSE, solo que los convertieron. No las pudieron comercializar. Eh, digamos, en, en Inglaterra, en, en Estados Unidos, pues, las primeras computadoras que se construyeron precisamente para la guerra. Eh, también tecnología de -tec -tec telecomunicación, pues era para el ejército de Estados Unidos, también eh, de la Unión Soviética. Eh, por otro lado, el, los Bell Labs, que, eh, bueno, Bell es de Alexander, Alexander Graham Bell entonces digamos el inventario del teléfono digamos hizo su, su, su compañía y ahora ahorita se identificó es no no, es, no la dividieron no es South de él no lo salgo la dividieron porque era medio monopolio Ajá. así como que eso creo que nunca no va a pasar aquí ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces bueno te, te, tenían unos un laboratorios eh, eh, ya no recuerdo dónde estaban Tenían un edificio en Manhattan, pero después se lo llevaron a Nueva Jersey y no, no, no sé dónde estaban. Eh, creo que en la costa este. Pero el chiste es que pues, ahí estaba trabajando este Close Shannon y, y muchas mentes brillantes eh, trabajaron ahí y tenían cierta libertad los investigadores eh, para desarrollar cosas, no necesariamente los ponían a, a desarrollar tecnología, aunque de ahí salió mucha la tecnología de, que, que, que luego explotaron. Eh, muchos de esos conceptos pues, pues fueron utilizados en cibernética entonces no sé aquí le pongo que, que podría haber es como el Xerox PARC de los 40 eh, también esos conceptos no los utilizó bien. Eh, no se sé, conozcan este, estas historias de, del Xerox PARC de los 60 s eh, bueno cero se conoce como una compañía de copiadoras ¿no? Principalmente, eh, pero en Palo Alto tenía, creo que tenía porque creo que ya lo compró HP, no estoy seguro. No es que, es que HP tiene unos laboratorios ahí en Palo Alto, pero no sé si es el mismo o si son vecinos, eh, ya no sé qué pasó con el PAC. Bueno, es Palo Alto Research Center. Eh, el chiste es que digamos una compañía muy exitosa ya en los 50, 60 con las fotocopiadoras ¿no? imagínense ya no habría que copiar yeah, con estos pues no sé cómo funciona esa tecnología, nada ¿no? No, más que, que había que hacerlo así <risa> entonces tener mucho dinero y los directivos dijeron ah, pues vamos a financiar a unas mentes brillantes para que hagan lo que quieran eh, en inglés le llaman Blue Sky Research, así como que no les pide nada, tú vas lo que tanto y, y aquí está el dinero. Tú me no lo parecías. Entonces, eh, cuenta la historia que este Steve Jobs fue a visitar a finales de los, de los 70, creo, el Xerox y, y bueno, ahí desarrollaron, eh, te, tenían una red de computadoras, entonces, usaron con una versión terminada de internet, en los, los 60. Eh, el ratón, interfaz gráfica, programación orientada de objetos y una interfaz gráfica. Y entonces en una entrevista ya muy vieja que, que, que, que, que se llama Steve Jobs, eh, dice, no, pues a mí me enseñaron el chingo, una red de computadoras, eh, programación orientada de objetos y una interfaz gráfica. Me llamó la atención con la interfaz gráfica y, y cita mi caso. El verdadero artista no imita roba, así es que me la robe. Y se de, de, digamos, implementé esas ideas en la Mac. Y entonces, cuando Mac demandó a Windows porque les había copiado la interfaz gráfica, no procedió porque Mac se lo había copiado a Xerox. Y Xerox nunca la comercializó, pero bueno, <risa> es como la historia. Eh, después, en, en la administración también hubo muchos conceptos. Eh, por ejemplo este Jay Forrester desarrolló de dinámica de sistemas eh, maculofitics con redes agronales eh, bueno también este artículo lo vamos a leer con la semana que viene eh, comportamiento a propósito y tecnología te está eh, este el progreso un profesor de director Instituto Nacional de cardiología y bueno ahí una entonces eh, ahorita los personajes más sobresalientes de, de la cibernética Mr. Rufi con Bertalanchi desarrolló la teoría general de sistemas entonces pues ahora ya todo el mundo habla de sistemas es algo muy establecido pero digamos es un concepto que se empezó a manejar en los 40s, y que, que básicamente consistía en estudiar un fenómeno independientemente de su sustrato lo cual es muy útil, porque te permite comparar, por ejemplo, qué similitudes hay entre un sistema nervioso y en circuitos electrónicos, o circuitos de telecomunicación. Que las metáforas ya existían, por ejemplo, eh, bueno, eh, hace poco leí un libro eh, de... Ya no sé qué. Eh, Podría ser si alguien le interesa para, para, para reseñar. está eh, en la biblioteca, lo tengo en mi oficina, pero bueno, no hay problema. Lo, lo piden en la biblioteca y me lo piden a mí. Um, entonces, eh, básicamente. es básicamente la historia de la información desde, lo, desde el primer uso que, que se le dio eh, eh, la humanidad hasta lo que nos depara nuestra sociedad donde estamos invitados por la información entonces pues cuenta que ya en los, eh, en los años 40 del siglo XIX 1840 se pues, empezaban a desarrollar redes de telégrafo en Estados Unidos, en Europa y entonces eh, ya se hacía la analogía de que estas redes de telégrafo eran como un sistema nervioso planetario. Y creo que todavía no se ponían los cambios de telégrafo abajo del, del Atlántico, creo que eso ya fue un poco más adelante. Pero ya se tenía, digamos, ese, esa metáfora ¿no? de, de las telecomunicaciones como sistema nervioso y no sabía cómo se funcionaba el sistema nervioso, ¿no? eso, <ríe> eso es de décadas más recientes. Eh, no, se sabía que había nervios, pero no exactamente cómo funcionaban principios eléctricos ni nada. Eh, entonces, al poder estudiar principios generales, pues uno puede hacer brincos de, de dominio de, de manera eh, más, más fácil. ¿no? Y bueno, ¿qué, qué, ¿para ustedes qué, qué, qué tiene el un sistema? en MIT. Eh, al parecer niño prodigio, su, su papá era maestro de matemáticas y parece que experimentaba con su hijo. Entonces pues es de estos chicos que se lo cuando todavía era adolescente. Pues eh, y bueno, este, este libro está muy interesante y se lo dedica a Cruz no, Rosenbus, no sé, que les decía que era, fue director de... El una Nacional de Cardiología y también fue el fundador del Cindestar. Eh, y se lo dedicó a Rosinglus porque venía. Bueno, Rosinglus iba a MIT y venía, venía a cardiología a trabajar. Todos eran colaboradores cercanos. Y pues, me contaron personas que los conocieron que, que muchas de esas ideas eh, fueron desarrolladas en en los bares a los que asistían. Ya si fue en Tlalpan o en Cambridge, ¿sí? Entonces, podemos, eh, podemos hacer un estudio sobre la calidad de, de los bares y antros <ríe> <ríe> en la Ciudad de México en Boston, pero eh, correlación <ríe> Sí. Pero bueno, eh, se realizaron también unas con las conferencias Macy que, que contaban. Eh, digamos, a todos estos personajes de distintas disciplinas para discutir temas que al parecer no tenían nada en común y cuando juntabas pues, matemáticos, físicos, ingenieros, médicos, psicólogos, resultaba que sí tenían muchas cosas en común. Entonces, bueno, aquí el, el subtítulo es interesante, es control y comunicación en, en, el animal y en la Alemania y en la máquina. Entonces aquí ya nos dice que pues, esto teoría aplica tanto a animales como a máquinas. Y bueno, ahorita, ahorita regreso a una cuestión de la eh, Este Ashby era psicólogo, era director de un hospital psiquiátrico en el Reino Unido. Eh, y, y fue muy, muy prolífico, tiene, tiene por ahí un par de libros muy interesantes un diseño para un cerebro y también introducción a la cibernética. Eh, él, fue el que, el que introdujo el concepto de autoorganización también la ley de la variedad requerida, que es su nombre que ahorita más adelante vamos a ver qué, qué es lo que plantea eh, También el Reino Unido, Grey Walter, desarrolló un par de, de tortugas que pues, eran robots con lamparitas y sensores eh, de luz y pues eran <coughs> relativamente sencillos que le permitían a una tortuga acercarse a, a una fuente de luz, pero como esa fuente de luz era otra tortuga que también se estaba moviendo, pues decía que bailaban las tortugas, que tenían trayectorias interesantes, no, no fácilmente por el sitio. Porque digo, si, si la luz está fija, pues, tienes un robot que hace el fototaxis, el pues acércalo ¿no? ya, hasta que se acerque así, o se acerque así, o se acerque, acerque así, o así. Digamos, no es demasiado interesante, pero si tienes dos robots y uno se está acercando al otro, pues entonces ya es algo más interesante. Eh, bueno, yo un, un fenómeno que, pues, bueno, para muchos es de, de, de los más prolíficos en el siglo XX, los ¿no? de los fines del siglo XX, eh, pues las máquinas tienen su, su modelo de computación. De, como entrada, eh, memoria, procesador, salida eh, también fue el inventor de los automatas celulares eh, los, los desarrolló porque le interesaba el concepto de autoreplicación entonces él estaba interesado en una, digamos, en una máquina pero eh, no, no física, sino digamos, más en el concepto de Turing de máquina eh, algo, algo mecánico, un mecanismo algo determinista, pero representada por matemáticas, eh, que fuese capaz de, de replicarse. Y, y entonces pues hizo con, en automatas celulares eh, un, una máquina que, que, que se autorreplicaba, pero pues era un automata celular donde cada centro podía tener creo que 27 estados o algo así. Eh, y solo.. Creo que en la última década alguien la pudo programar y probar que sí, es, que, que, que, que sí se puede autorreplicar. Eh, cuando, cuando traiga mi máquina o se quieren checar en Woli, eh, hay algunas ejemplos de máquinas que se autorreplican. Eh, entonces está la de Von Neumann, está otra de Hodge y por ahí hay otra, otra más de, de más o menos la misma época. Entonces, la idea de estas máquinas auto es que eh, tienen muchos estados para representar distintos tipos de funcionalidad. Entonces, por ejemplo, la máquina de Crot, pues eh, igual tienes cuadritos, pero en vez de tener ceros y unos, eh, tienes, por ejemplo, como cables. Entonces, entonces este, no sé, es por ejemplo el estado 8 pues, que son las entradas del cable después por acá viene, viene una señal 1 y después hay una transición que que si es estar tiene estas vecindades, entonces te mueves para acá y, pues, así, ¿no? entonces eso ya te va haciendo la, la traducción y después tienes compuertas lógicas que te procesan cuando te llegan distintas señales por eso se necesitan tantos estados entonces pues fue interesante cuando tanto tomas de como el juego de la vida se han construido eh, sistemas que se pues, auto-replica ¿Qué, ¿qué quiere decir que, que se autorreplica? Ah, te, te, tienes una estructura así enorme y le puedes poner por ejemplo información o sea no, no, no, no es solo digamos un no sé, un cuadrito alrededor de la vida ¿no? y después lo copias sino que tienes eh, bueno, de, de hecho hay, hay, hay, hay dos tipos eh, hay, hay máquinas sí. que son autorreplicables que básicamente que, que construyen copias de sí mismo y un, un ejemplo muy reducido es el Google de Danto que ese tiene creo que como 7 o 8 estados y básicamente empiezas con un cuadrito y se empieza Reproducir, después hace así. Después, cuando, cuando regresa aquí, empieza a, a soltar un hijito y después se, se corta. Después empieza a crecer. O sea, se empieza a generar el espacio de, de esto, ¿no? pero es muy frágil. Si le cambias un estado, se, se destruye todo. Entonces, luego han, eh, con evolución, han eh, evolucionado sistemas similares a estos este bucles de Laton, que son muy robustos en y también que, que te generan bucles de distintos tamaños, porque esto, como que está casi casi. Normalmente es Entonces estos son como que sistemas autorreplicantes. Pero hay una clase más general que son... ¿Replicadores? Eh, eh, no, no, replicadores universales. Que es básicamente tú le das cualquier patrón y te lo copia Entonces ahí ya necesita interpretar eh, más información. ¿no? Entonces, entonces imagínate que, que tienes una estructura así, pero digamos, será como de millón, de unas millones de células y por aquí con unos mecanismos y luego por acá tienes una memoria y es arbitrario lo que tú le metes a esa memoria y después le pones a ver, replícate y te replica esto con la memoria también. Eh, bueno, Foreman también desarrolló teoría de juegos. Eh, para, para modelar, bueno, bueno en, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? porque no, en los tiempos, pues, después de la Segunda Guerra, quedaron los grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y pues con los misiles andaban: a ver, ¿qué, qué, qué es lo que pasa si yo te, te disparo? ¿Qué es lo que pasa si tú me disparas? Y entonces, en eh, teoría de juegos, Pudo convencer a, a los estadounidenses de que era que, una situación de perder-perder, <risa> y entonces eso, como que ya les bajó la tendencia. ¿no? A, a fines de los 50, principios de los 60, pues andaban eh, los ejércitos, tanto estadounidenses como soviéticos, pues casi perder. Pues ya, vamos a quedarnos y abrir Sí, digamos, pues en la crisis de los misiles de Cuba. Eh, pues to todavía uno de no mis asesores en, en Bruselas se hizo su doctorado en Genoa, en el CERN, en Suiza, y, y decía que tenía su, su búnker personal, que todos tenían búnker, sí, su, su refugio nuclear, que pues eran cosas del aire De hecho, en, en, el, en el metro en Rusia, todas las estaciones tienen refugio hasta bueno, como están bien profundos, elementos eh, más profundos del mundo, eh, pues en las estaciones hay ese como que el puerto garantó que en el caso de llegar a una se cierra, La gente que está abajo, está pues, están así los andenes, las vías, después hay puertas, ¿no? Y dicen que hay ciudades enteras a través de esas puertas, donde cierran para no sé cuántos meses o no sé que aquí también no no, no, con tanto no? vendedor me dicen que Corea del norte las montañas tienen sistemas de túneles sí sí sí, sí. Eh, y, y bueno también mis aportes son mecánica cuántica y... Entonces Shannon estuvo trabajando un tiempo en, en Bell Labs y pues desarrolló el, eh, el, la teoría de la información que lleva su nombre que básicamente mide cadenas de bits él, él la, la desarrolló en contexto de telecomunicaciones él le interesaba ver qué tan confiable es una comunicación transmitida en un medio que no es confiable entonces pues también estudió muchas cosas de redundancia para, para que un mensaje fuera digamos, sin errores, cuestiones de criptografía. Al mismo tiempo que Turing estaba descifrando las máquinas Enigma de, de los nazis, Shannon estaba trabajando en encriptar las comunicaciones entre Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, digamos, ¿Y? los dos estaban en velas solo que los dos estaban trabajando en. Top secret en, en cuestiones eh, las secretas, entonces aunque se veían a la hora del café, no podían hablar de que estaban hablando, <risa> <risa> estaban hablando de cosas, con, estaban trabajando en cosas complementarias. Eh, y ahora otro detalle es que este vino propuso otra medida de información que era muy parecida, pero sin el menos, y entonces, pues eso causó mucho conflicto entre ellos tenía un ego enorme y entonces, digamos, como que nunca pudieron reconciliar sus visiones sobre qué, qué, qué es la, la información. Pero no. para Shannon, eh, bueno, también este es, eh, es la misma medida que se usa en la termodinámica para, para medir la propiedad de un gas, pero la entropía es, es así, ¿verdad? es, es positiva la infantil ¿No? sí. creo que no siento sí. yo no me acuerdo si pues sí, sí me acuerdo que la, la de Bine era positiva porque la información de Shannon lo que nos dice es no tanto la información que tenemos sino que, que es lo que nos va a dar información nueva entonces eh, si graficamos eh, esa es ecuación en base a 2 nos da Sí. y esta sería la información sí. bueno, ¿sí? Eh, para que al final el número del logaritmo se maneja en base 2 entonces esta es la probabilidad de que no la información que ya, yo ya tengo sino la información que voy a recibir reciba un 0 o un 1 eh, bueno, esta es la forma de, de esa función entonces cuando yo tengo información mínima, cuando yo sé que tengo una probabilidad eh, absoluta de que, de que el siguiente símbolo sea 1 o sea 1. Entonces, por ejemplo, si tengo una cadena de puros 1 y aplico esa ecuación acá, lo que me dice es que es, tengo una certeza casi absoluta de que el siguiente símbolo va a ser 1. Entonces, eh, este bit no me da información nueva de ese cero o pues si yo tengo puros ceros y que bits se esperaría acá cero sí. sí, ¿no? entonces este cero no me da información nueva Pero, digamos aquí yo ya tengo toda la información nueva en cambio si yo estoy tirando volados pues hay una independencia o sea yo, yo puedo tener un millón de bits de volados que he hecho, pero eso no me da ninguna información sobre si el bits va a ser 0.1 entonces la información que me da el bits es máxima y eh, van bueno, aplicando esa ecuación que bueno, toma muchas presupuestas y también ¿no? considera que el significado es, es conocido sin embargo es bastante útil y hay refinamientos de esa media información que veremos más adelante y bueno también es eh, digamos hay que hay, hay que tomarlo con precaución ¿no? uno tiene un menos y dice ah pues o sea uno aplica esa ecuación la cadena la información de esta cadena es eh, cero sin embargo si resulta que el siguiente bit no, no era uno sino es cero entonces sí me da mucha información sin embargo si ahora yo calculo esta información como está definida por la probabilidad de todos modos es muy poca información porque con esta historia la probabilidad de que el siguiente dice cero sigue siendo igual y básicamente la información es máxima cuando el número de unos y ceros es, es igual sin embargo, pues esta media información no, no se fija en el orden. Entonces, ¿por voy a tener? Si tengo el mismo número de 0s, 1s, voy a tener la misma media de información. Si tengo, por ejemplo, en orden la mitad de 1 y luego la mitad de 0 o 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, o si el ordenamiento sale todo. Así es la misma información. Forster eh, pues también desarrolló muchos conceptos en cibernética y también en, en la Universidad de, de Illinois, Urbana-Champaign desarrolló uno de los primeros interdisciplinarios y también sí. no mucho el concepto de cibernética de segundo que digamos, cibernética trataba de estudiar eh, bueno, eh, estudiaba y bueno, todavía estudia porque de hecho en la Unión Soviética todavía se maneja mucho el, el, el término de cibernética bueno, Ex Unión Soviética, eh, es, es básicamente ver cómo interactúa un sistema con su medio ambiente. Pero después eh, se empezaron a dar cuenta, bueno, pero pues el sistema no interactuó solo con el medio ambiente, sino con el observador que lo describe. Entonces empezaron a aplicar la cibernética a sí misma, en el sentido de que vamos a aplicar los conceptos de cibernética al observador describiendo el sistema de control, porque dependiendo de cómo lo observemos vamos a afectar el sistema. El problema es que esto se tornó un poco demasiado filosófico y como que el campo fue invadido por eh, gente de las... digamos... para describirlo de una manera con un poco rigor matemático. Entonces a los que sí les importa el rigor matemático no les gustó asociarse con ese otro tipo de investigadores y entonces como que perdió reputación eh, como, como un campo serio. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque las, estas teorías de cibernética del segundo orden básicamente no eran contrastables. Como una buena parte de las humanidades, tú no puedes eh, correr experimentos y decir, ah, pues esta teoría sí si se cumple o no se cumple pero pues lo mismo era con biología hace pocos años sin embargo en la biología pues ya cualquier artículo de biología va acompañado de simulaciones, experimentos para contrastar esas teorías y en humanidades empezamos a ver eh, teorías que se pueden contrastar con datos reales por ejemplo, es, es otra cuestión que la tecnología nos, nos permite hacer eh, no sé, por ejemplo, ahora que muestremos estos, estos juguetes pues vamos dejando rastros digitales que se pueden explotar para probar teorías eh, pues de, de comportamientos sociales que hace poco pues simplemente eran discursos más filosóficos que no es que no fueran científicos pero es que eran científicos no contrastables, ¿no? entonces pues era yo tengo una teoría, tú tienes otra teoría y ahora sí que quien grite más eh, va, va a dominar y ahorita que ya se empieza a poder contrastar eh, pues entonces como que ya se empiezan a, a satisfacer estas necesidades científicas de, de validación de las teorías que en esos tiempos no se tenían y por eso eh, como que perdió un poco de categoría. Eh, Gordon Pass también desarrolló muchos conceptos la teoría de la conversación. Eh, Starford Beer desarrolló cuestiones de administración. ¿Todo? ¿Tiene un like? <risa> <risa> sí. eh, de, digamos aplicando cibernética a organizaciones y el gobierno de Salvador allí en Chile lo, lo contrató para, para que los asesoren al proyecto CyberSync que digamos en, en Chile también desarrollaron una buena escuela de cibernética, también eh, creo que después Heinz von Forrester graduó por allá. Pero este proyecto CyberSync eh, tenía la idea de. De construir un sistema nervioso para el país con la tecnología de ese entonces entonces tenían eh, un cuarto de control que era como el cerebro de Chile donde tenían máquinas de teléfono. o sea, ¿saben qué es eso? pero era una tecnología de comunicación eran unas máquinas así que pues básicamente eran como impresoras de, de, una, de una matriz de puntos entonces era para enviarme esto ¿no? tener unos rollos enormes así de, de papel y entonces, pues recibían un texto ¿sí? y ya son muchas. Entonces, en este cuarto de control recibían por Telex información de todas las fábricas de todo el país en tiempo pero digamos al final de cada día tenían información sobre la producción de, de todas las fábricas y las necesidades de distintas ciudades. Entonces, poco antes de, de, del golpe de Pinochet, pues había huelga nacional porque iban a ver, había mucha gente en contra del gobierno de, de Allende, y, y entonces hubo una, una huelga de transportistas y solo quedaron, no sé, unos pocos choferes leales al, al gobierno. Y como tenían información en tiempo real de dónde había materiales y dónde se requerían, pudieron eh, ahora sí que mantener el país funcionando con, con la escasez de, de transportistas que tenían esa información. Y entonces, como no pudieron darle por ahí, pues la hacía, pues, eh, digamos, lanzaron el golpe y cuando los militares eh, tomaron el poder, pues entraron en este cuarto que de hecho parece como la guarida de, de un villano de una película de James Bond, que no sé por, por ahí lo wifi o Internet, internet eh, es que luego explotan al final de la película, no sé por qué. Y, y entonces pues, los militares no entendieron de qué se trataba y pues lo destruyeron. ¿no? y ahí se quedó como, como experimento. Pero finalmente es, son sistemas que se que, que, que pueden construir. Después también de Chile, en Puerto Maturana y Francisco Varela desarrollaron el concepto de, de autopoyesis, lo que eh, utilizaron básicamente para definir eh, qué, qué es la vida. Eh, eh, digamos así como en computación tenemos problemas para definir qué es computación y pero aquí ya tenemos problemas para definir qué es la vida y ellos utilizaron el concepto de autopoiesis para definir un sistema vivo ¿por qué es importante porque si uno está interesado en estudiar el origen de la vida solo pues uno tiene que hacer la distinción entre un sistema que no es vivo y después cómo va evolucionando más hasta que uno pueda decir ah pues si sí, este ya está vivo y eh, poiesis quiere decir es producción entonces un sistema que se autoproduce y dicen que está vivo es tener una mente temprana, un metabolismo y un sistema de información para transmitir eh, eh, a través de generaciones e ir evolucionando. Y lo relaciono también con la cognición. Eh, tiene un libro muy, muy bueno que se llama El árbol de la vida. También podría ser una cosa de información. Eh, digamos, aplicaron los dos. Eh, bueno, Varela falleció de, de cáncer hace más de 10 años, eh, naturalmente está vivo, eh, mucho al, al conceptivismo, que digamos, es, no es bien filosofía, pero digamos, muy, muy basada en ciencia. Eh, Varela trabajó mucho en, en neurofenomenología. ¿Por qué? Porque mucha gente puede hablar de conciencia, ¿no? pues donde está la conciencia y el cerebro, ¿Cómo no está el cerebro y la conciencia. Entonces, por ejemplo, Varela hizo uno de los primeros experimentos donde se vieron ciertos indicios de qué es lo que podemos llamar conciencia. Entonces, el experimento consistía en mostrar una imagen eh, nada más con dos tonos de color, blanco y negro, pero era de un rostro. Entonces, uno veía primero, así como que ve blancas y negras, y después reconoce el rostro. Entonces, media actividad cerebral así con, con electrodos distintas regiones y se veía en el tiempo como eh, primero se activaba una región del cerebro y después se activaba otra región del cerebro y después mostraba a los mismos pacientes la misma imagen pero poco abajo entonces primero se prendía la misma región que se, que se tenía al principio pero uno ya no reconoce la cara entonces ya no se prendía la, la <coughs> región entonces digamos la primera región era como para distinguir blanco y negro y patrones y ya la segunda región era la que reconocía a los otros. Eh, digamos, es un ejemplito sencillo de, de cómo puede ir metiéndose al, al funcionamiento del cerebro. Eh, bueno, creo que eso lo vamos a dejar para la, la semana que viene, son conceptos de hidráulico. Después pues vamos a discutir el artículo de... de cibernética, yo más hago complejidad y pues todo lo demás como que, pues si haces nada más que le llamas complejidad porque digamos, los conceptos y los propuestos son muy similares que en sistemas complejos uno también estudia los fenómenos independientemente de su sustrato y también uno estudia cómo se relaciona con su medio ambiente y demás entonces pues al final de cuentas para propuestos prácticos pues uno puede decir que se cambia de nombre y si después digamos es como la, la biología de sistemas no se llama biología compleja se llama biología de sistemas y muy probablemente en algunas décadas no se llama biología de sistemas simplemente la biología utiliza estos conceptos de manera natural eh, entonces bueno ya para cumplir la cibernética vea fenómenos independientes de su sustrato es eh, de las primeras ciencias interdisciplinarias y se ha dejado hoy en todas las áreas por lo mismo que de conocimiento, no es ser esa de de la complejidad, pero eh, hay, hay que tener cuidado porque no hay gente que nace que, que, que feo. Entonces para el jueves eh, lean y resumen eh, este, este artículo que, que discute eh, cuestiones de, de complejidad y de producciones. Bueno, en la página antes de la clase ya subo al sitio y lo subimos aquí en la clase y si quieren agregar comentarios antes de la clase los puede a